Salió el libro. ¿El libro de quién? De toxic Crow. ¿Y de qué se trata? Salió el libro de toxic Crow. ¿De qué se trata? De la máquinas de cocina. Se llama ¿Cómo hacer millón? Está viejo, Toxic, oíste. Mira. Está viejo. Tú lo ves de ahí, ahí. Está viejo, oíste. Yo que pude compartir. <risa> pues <no puedo> <risa> que de, pude compartir con él, sí. insuperable, en una fiesta aquí que hubo. Y es un tipo. Es lo mismo que él vende por la cámara, uh -huh. está, está como apaleado. Sí, sí, sí. Es un sentido que no. Que uno ve le a... da, le da, le da. La edad le está cogiendo bien porque el tipo. Él dijo: ¿Cómo hacerse millonario pensando? Yo supongo que pensando en qué sentido. Eh, o sea, yo Está bien, eso. porque todo el circo es la máquina de hacer dinero. Todo el circo es, millonario, millonario. Te, te, te es ciclo millonario, la verdad que decirle, un ejemplo. No, el tipo. Que un ejemplo y el el tipo de ese barrio, un ejemplo para todo ello. Sí. Porque todo el chico vio que en la música, él ha tenido éxito en la música, claro. ¿no? pero vio que con lo poco que consiguió, en la música, uh -huh. él no estaba como muy exitoso. O sea, no, Vino no. la esposa, ve a ponerte a cantar, vio que le dio éxito. Y con, y con el dinero y con el dinero que tuvo la claro. o sea que es un ejemplo un tóxico, ejemplo un ejemplo. un ejemplo y, y tú voy a decir algo Néstor, Tóxico es ingeniero ingeniero también es ingeniero civil no diga ingeniero civil y que de, de, de no de estudió pollo. estudió sabes que eso son cosas que debería que la gente debería saber porque hay gente que no destaca eso habla gente que mucho, habla muchas cosas de Tóxico señores Tóxico es ingeniero civil graduado creo que de la Pucamaríma creo que he graduado de la Pucamaríma o sea, que el Tóxico tiene lo de él, un tipo tipo pensante, o sea, ha sabido desarrollar sus empresas su, su, eh, en, la, en la parte inmobiliaria, tiene muchos mucho apartamentos de alquiler y el tipo ha sabido sacarle dinero a, a, lo, a su negocio y, y en cierto modo él puede hacer un libro de su vida, porque es un ejemplo. Yo lo que dije fue que en, en el programa pasado, que el Tóxico, en vez de para el público de él, que es más el barrio, tú sabes hubiera sido mejor un documental de Tossie Crow, un documental de él hablando, tú sabes, de su vida, de cómo él creció, hubiera impactado más que un libro, ¿tú ¿entiendes? Porque el público del libro, del consumidor del libro, como que no lo, no lo acepta tanto a ellos, porque son me, me, como que discriminan. Por ejemplo, mi amigo, que quiero y, y respeto mucho, Amado José Rosa, tú le dices a Amado José Rosa, Amado José Rosa, eh, usted quiere un libro de Crow <risa> <¿Imagínense si> usted... <risa> dile dile imagínense si usted Amados Ceros Amados Ceros usted leyó el libro de Toxicro y va a decir Amado pero ¿quién es Dios mío, pan, o sea, Porque señor. tiene el público de los lectores es muy, Tú sabes, medio excluyente eh. y tienen su, su gente y todo eso pues yo decía que impactaba más, ya que todo ciclo tiene un canal de YouTube, y él le saca muy bien a, a, a los YouTube, impactaba más hacerlo en YouTube, tú sabes, un documental, hablando cuando él creció y eso. Que por cierto, Neto Flow, que yo ya lo sabía, yo lo sabía desde de Premios He, que el premio que le mando un saludo al que maneja a los muchachos de Raymond y Miguel, muchachos sumamente humildes, esa gente son sumamente... Y él y yo estábamos hablando, y cuando él me comentó sobre la vida de Raymond y Miguel, que la, venía la película que ya se está grabando, que está molusco y sobre la vida de Raymond y Miguel. Esa va a ser una película que va a impactar. Porque son, va a ser una película que tuvieron los muchachos pasando Raymond. Raymond le hacían chiste, el papá, para que se le olvidara, se, se, dieran de la, se murieran de la risa mm. y, y se olvidaran que tenían hambre. Eso contó Raymond. O sea, esos mismos ejemplos... Le, le, más y... resultados... Le dado así, ah, como Tóxico, como hizo Raymond y Miguel ahora que van a hacer una película hablando sobre su vida. Yo creo que Tóxico le hubiera dado resultado, hablar sobre su vida, sobre el crecimiento y todas las cosas que ha pasado, y lo que pasó con el complot y todo eso. Si hubiera sido la primera película biográfica urbana, dura. Rura. Y Tóxico no tiene el dinero y el aporte para hacer una película eh, de, de él. No sé, pero no sé específicamente de qué trata el libro de Tóxico. Voy a ver si lo puedo comprar, eh, si está no. disponible en la, en la Sirena, ¿eh? Sí, 12 dólares, pero creo que por Amazon que lo están vendiendo. Ajá, a mí me gusta comprar los físicos. Creo que iba a comprarlo ahí en, en siempre lo traen ahí. Yo tengo de, cuando pasó lo de Marino, el libro de Marino Zapete, las personas me preguntaban que, que cuando, dónde lo conseguían y siempre lo traían. Sí, ahí están en la sirena siempre. Y en accidente no te puede conseguir el libro de Marino Zapete. Así que nada, vamos a esperar que el libro llegue. No sé si iba a llegar ahí a esa librería de aquí, de, la, de San Francisco de Macorís, para que usted lo pueda adquirir. Pero yo, en mi pensar, creo que lo hubiera funcionado más un documental una película, o una película. O, o algo así. Y la gente hubiera aprendido muchísimo de Tóxico. Vamos a una pausa y cuando retornemos, cuando retornemos, eh, ahí el video de la, la vida de Tóxico, eh, el libro de Tóxico, mira, tiene, tiene recortes y sí, cosas eh. así. Eso es interesante, interesante.